30 de septiembre del 98, un día que no olvidaré. El policía que era murió y Raccoon City fue destruida gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Las pruebas, las misiones, casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. Si pudiera olvidar lo que pasó, el dolor, solo un momento. Esta vez podría ser distinto. Debe serlo. Y bienvenidos chicos a un nuevo Resident Evil 4 Soy Nierka y como estáis viendo estamos en este flamante y hermoso remake con Leon Scott Kennedy de vuelta Más conocido como Leon S. Kennedy eh, Estoy viendo que el apartado del coche lo han cambiado Oh, oh Oh, goddammit Se ve bastante bien pero... Esto no es como en el juego original, obviamente. En el juego original, pues, era... Era diferente, obviamente. O sea, esta sección del coche... Por cierto, el ratón se mueve demasiado lento. Esta sección del coche había un puente y podías pasar... Se ve que lo han cambiado por... Eso, se ve increíble este juego, en serio. Así que, bueno, vamos para acá. Aquí que tenemos... Una bota. Ah, bueno. Nos, me va un poco rarillo, eh. Yo lo veo rarillo, pero se ve se ve increíble. O sea, qué locura, literal. Se supone que estamos en España, otra vez. <ríe> así que habrá que guachar cómo van las cosas. Las velitas. He visto que hay modo sigilo y un puñado de cosas nuevas, así que ahora veremos. Sith correr. ¿Por qué me enseñas a correr ahora? No tiene sentido, a no ser que necesite... ¿Qué has metido. Necesite escapar La chaquetica de cuero God, ¿eh? Madre mía eso No se ve un capullo, eh Literalmente está oscura la escena O sea, no se ve una picha o sea, le... Y mira que le subió brillo Para que se viera bien digo le voy a subir brillo Para que se vea Gucci Pero no se ve un capullo Eso, tío a la E Qué botón más raro Para agacharse, ¿no? What the fuck Eso, tío, tío. Esta casa no es como yo la recordaba Y eso que me pasé el juego en Switch Pero bueno He de decir que es muy buen juego, eh Muy bueno Uy, ese bajón de FPS Me ha bajado de 60 Estamos cargando environment Lo bueno es que Leon ya no es tan tanqueta, ¿sabes? Porque los Resident Evil es como El movimiento del personaje y de la cámara Es simultáneo, ¿sabes? Eso no, no me termina de convencer, la verdad bueno Aquí se liaba, eh En la puta casa esta Detrás de ti, imbécil ¿Hay alguien? No sé Vaya Vamos a entrar aquí Opa, no Lo que pasa es que el campo de visión siento que está muy cerca Esto lo hacen los Resident Evil Para que no veas tanto Y te dé más miedo Ah, sí, sí, sí. Ah, eso, eso me gusta yo creo que hay un, cruci un crucifijo. No hay vuelta rápida. Debería de haberla, la verdad. Opa. No hay un... No, no es como que no gira la cámara, ¿sabes? Entera. En, el, en la Switch le daba o sea, el movimiento para atrás y a la A. Y hacía un giro 180 grados que te permitía... Pues mirad detrás de ti rápido. Aquí, como no le subo la velocidad... En serio. <ríe> le cambio el DPI y ya está. Si no, me dejan chimpeado. La casica grande, ¿eh? Ojo. Antes no era tan grande. Aquí me acuerdo yo. ¿Cómo, cómo, cómo? Hasta el fin viviremos contigo. Lo temeremos. Épico. Ojo. Ojo, se viene. Se viene... A ver si me asusto porque con el tres sí que me asusté, la verdad. Me pegó ahí un nemesis, un susto, un granpa. Ojo, ahora habla con un español. Uh, perdón por la intrusión. Busco a un policía. Vino aquí. Loco, salía la bandera española Coño de la madre Viejo alcahuete Oh, la pata mítica Loco, si le ha partido el cuello eso, tío Claro, puto salvaje Ahora empieza el gameplay, ahora sí Ojo, el chip, el, la marca esa tenía... No, y el cuchillo Al espacio <risa> ojo, ojo, te puedes mover con el cuchillo. Que god, que god. Ah, mira aquí. Veis, literalmente la policía pone ahí. Se ve la bandera española, tío. Cuerpo Nacional de Policía. Mario Fernández Castaño, increíble. Épico, épico, épico, épico. Vamos a ver si hay triple hijo por aquí. 10 balas de cero. ¡Ojo! Es un corderico, ¿no? ¿O qué? ¿Un gato? Ah, un conejo, un conejo. Madre mía, ese es sí. visceral. ¿Qué está haciendo? Es un cardico aquí. Nada de chill. Vale, pues vámonos. ¿Y la puerta. Allí está la puerta. Let's go. Estaba haciéndose fabada el manillo, no Warren Shame. Esto necesita esta llave. Y tiramos para afuera Leon, linterna, gracias Opa, oh, nada. Bueno. Cuchillico, como nos veamos las malas, eh Yo no quisiera, yo no quisiera Eso qué coño, eh Una vaca Es verdad, ahora han puesto un modo sigilo, pero bueno Muy bien implementada la linterna. Quizás no debería ser tan amplio el foco, pero sí. Muy bien hecho, está muy bien hecho. necesito apoyo. ¡Te oigo! ¿Dónde estás? Ojo, leones. ¿eh? Joder, eh. intensito ya, el gameplay Hay un modo, un plan súper difícil Que es, es el chainsaw ¿Cómo, cómo, cómo? Apuntar y disparar Aquí tengo que dispararle? No sé sea, si me dan el S Ojo, el barril, ojo, ojo, ojo el barril Me cago en la puta Vaya, dos navajazos le he metido al barril con la broma, eh ¿Qué fue eso? Pues obviamente vienen a por ti, Leon. Me cago en la puta. Voy a chuparla todas las balas, socios. ¡Cogedlo! Me cago en la puta. Voy a tener que salir cagando pichas de aquí. ¿Dónde está? Está Marcos por aquí, no sé. No estoy. A ver. Vale. Oh, ¡Hiervo! <ríe> puedo correr y me puedo esconder Chúpame los huevos Que no tengo, ¿vale? Debería ir con el cuchillito Fancy Ojo, la textura, cómo se ha cargado ahora eh? No, no, no La cosa es que si Que hay sigilo, ¿sabes? Entonces puedo aprovechar eso a mi favor para escaparme En el primero no había y te emboscaban Lo que no sé es cómo no me ha visto, eh Ashley Nido Aquí Cóndor 1 Aquí Hannigan, ¿situación? La hija del presidente, Aguilucho Está en este pueblo Tal y como esperaba muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. No te prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Me voy, hablamos. Jesús. La ventana, Leo, la ventana. Con permiso. Ojo, ma. Ahí está. <risa> El machetico que llevaba, eh. Me querían hacer picadillo para la sopa. Sí, sí. Como que no van a salir de la casa a tirarme la hacha así. Como un boomerang. Hija puta. Me voy a la mierda de aquí. Vamos, oh, qué mamada. Había un perro por ahí, el socio el cuervo ese tiene el tamaño de un perro, es un puta madre ¿Qué le dan de comer aquí, socio, en España O sea, yo conozco las palomas, pero un hueputo Mira, estos si sí se rompen A, ver, F Ah bueno Munición de pistola, perfecto Muy bien, muy bien que lo veo Es que en el juego había que apuntar y recargar, ¿sabes? Entonces ya. Ese barril está puesto ahí para que obviamente le pinta Ah, bueno. No puedo guardar. Pero no puedo guardar porque hay bichos malos cerca o porque uno una demo. Le meto una buena patada, eh. O sea, cuidado, eh. Bueno, vamos a seguir para adelante y ya está. Me ha asustado, ¿eh? Me ha asustado Hay que admitirlo No me esperaba que el puto pollo ese decidiera trolearme No puedo encender, yo... No puedo encender Es que no veo, literal What the fuck O sea, da igual que le subo el brillo al juego sin verse Le subió el brillo O sea... Se ve un poco más ¿eh? en la oscuridad, pero te juro que se o sea, hay que, hay que jugar si me ponen un cepo aquí en medio no lo veo estoy escuchando por ahí un hueputa. me ha pegado un susto, su puta madre que socio es de día y no se ve un capullo es, incre o sea, es increíble No lo diviso, ¿eh? O sea, lo estoy escuchando por la derecha ¿Por dónde? Estaba detrás, ¿verdad? Ni cuerpo ni pollas, compadre Espérate que no me saque la navajilla Me voy de aquí Que se me gastan las balas Ay, la puto te he dicho que no lo veía. ¡Ah, mierda! Mierda. Sí. <ríe> Cómo que? ¿Cómo? Oh, yo, yo, yo, yo, yo, what the fuck is going on, man? Puta madre ¿Pero en qué se convierte? ¿En eso nuevo? What? ¿Qué le pasa a este, loco? O sea, me ponía pinchalo, pinchalo, pero... ¿De verdad? What? Eso me ha gustado Porque es un... Improved A pinchar, ¿eh? ¡Ojo! ¡Peseta, loco! Literalmente estoy en España, cabrón. Nuevo viaje, me, me he comido el puto suelo. Es que no se ve. El... Mira el cepo. El cepo se ve antes de entrar un poco. Espero que eso lo arregle. En serio, no quiero jugar con la pantalla en blanco porque no se ve. Eso, creo que me ha pasado en varios juegos de, de terror. Que son. Se le ponen. Tanta, tanta oscuridad que, que luego, en plan, es imposible ver bien. Leon, ¿por qué te quejas? En plan, tanta. Pero si no te han hecho nada de daño. No me sea, no me sea, ¿eh? Aquí había una máquina de escribir, de eso yo me acuerdo, ¿eh? Pero la máquina la han puesto antes. Supongo que para la fase esa. Si hay un cepo, me lo como, ¿eh? Yo, 100%. Bueno, ya hemos llegado a. A, a yo qué sé, tío. Andalucía mismo, Galicia, yo qué sé. No sé en qué en parte de España está basado esto, eh. Oh, pana. Binoculares, vale, sí. Buena interacción. Bueno, aquí ya entra... ¡Uh! ¡Oh! Sí que es verdad que había varios caminos, pero este camino está muy bien disimulado, ¿eh? Simplemente puedes ir por aquí. Me parece natural y todo, ¿eh? Yo he visto caminos que se asemejan bastante. Por si quieres evitar el conflicto directo, me parece muy bueno. Eso sí, me. Repito que no se ve una polla Ah, aquí necesita dos personas Opa. Ojo, macetica de chill Ah, pa' mí Está muy guapo, eh Vamos a ver si hay una Vamos a ver si hay una muerte así en plan Por la espalda No hay muerte sigilosa Ojo, codazo Vamos a liar la parda, ¿vale? Cuatro balas de nueve, ok Lo que pasa es que aquí se mantiene ¡Eh! ¡Hey! ¿Qué pasa aquí? Aquí estoy ¿Qué pasa? Buena. Buena. ¡Ay, coño! No me tenía que haber metido aquí ¡Déjame pa! ¡Me cago en la puta! Son 500 socios ¡Eh, ojo, la inteligencia artificial! ¡Cómeme los huevos! puta! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ja, <ríe> ¡Ah! ja, ja! júdete Necesito una llave, pero claro, la llave no me acuerdo dónde estaba. ¿Puedo entrar por aquí? ¡Chis! ¡Sí! ¡Ojo! ¡Oh, shit! vieja vamos, vamos ya lo sé, hijo de puta a ver, tengo que empezar a meterme en las casas aquí creo que estaba la escopeta me parece, ahí está, esta casa era dale, León, coño dale, dale, dale tenemos que buscar a nuestro pana, el Micaelo me en la puta No, la verdad es que no Jajaja <laughs> No What the fuck, yo yo yo Are you talking about serious to me? ¡A la iglesia, a la iglesia, a la iglesia! ¡A la iglesia! <laughs> o sea, puta... Woo. ¡Me cago en la puta! <risa> Por aquí, a lo mejor Me puedo ir ¿Y no? Madre mía Literalmente, tío Un puto pasillo, ¿sabes? coño hay que ir no me acuerdo vaca de los guavos quítate esto también ¿Qué? madre de dios como traijar de esta peña loco Aquí no es, tío Pero ¿cómo es posible? Ojo, ejecución. Me cago en la puta, me cago en la puta ¿Qué decir que he ¿No se muere? Aquí a lo mejor tengo que entrar Puede ser la única casa que me queda Voy a comer los huevos, vieja Chupada. Ahí es, ah, ya está, ya está, ya está. Oh, Mamitas, es cerca. ¿Dónde han ido? ¿Al bingo? <risa> Hijo de puta Leo. ¿A dónde han ido? ¿Al bingo? <risa>